Hola, ¿qué tal? Saludo cordial a todos nuestros amigos de Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Bienvenidos a un, nuevo, a un nuevo segmento informativo para hoy. Tren blindado de Rusia patrulla las zonas capturadas por la Federación. Pentágono en el norte confirma el mayor presupuesto de la historia por encima de China y Rusia. Mucha atención porque fue destituido un general alemán tras haber cuestionado militarmente a Ucrania. Les tengo más detalles. Xi Jinping visitará a Putin en los próximos días según la agencia de noticias Reuters. Les tengo más información al respecto. En las últimas horas se ha reunido eh, Estados Unidos con el Reino Unido y Australia y han acordado la construcción de submarinos nucleares para australia hay una respuesta por parte de rusia sobre este tema esta y mucha más información aquí en noticias de última hora y noticias internacionales mundo para este nuevo video informativo muchísimas gracias por su audiencia y aquí está todo el contexto informativo boletín informativo de último momento las fuerzas aeroespaciales rusas comenzaron a atacar las posiciones de las fuerzas armadas de ucrania con misiles grom según el diario militar, estamos hablando de Avia.pro, dice que las fuerzas aeroespaciales de Rusia están utilizando la munición guiada con precisión que se llama trueno. Estas municiones aparecieron en servicio con las fuerzas aeroespaciales rusas hace relativamente poco tiempo y hasta ahora, pues no ha habido información relativamente confiable sobre su uso. Sin embargo, se sabe con certeza, según el diario militar sobre el uso de esta dicha munición en un cruce entre un misil de crucero y una bomba de planificación los restos de uno de estos misiles fueron descubiertos por el ejército de Kiev a juzgar por el frente relativamente intacto del cohete este último fue interceptado en un vuelo o cayó por razones técnicas sin embargo es la primera evidencia documentada de que esta munición es guiada de precisión contra el ejército ucraniano está siendo utilizada por parte de las fuerzas aeroespaciales rusas se habla de la munición de alta precisión Grom-1, que es capaz de alcanzar objetivos a distancia de hasta 120 kilómetros y esto supera todos los sistemas de defensa aérea en servicios con Ucrania, incluyendo los sistemas de defensa aéreo Patriot recién llegados. Esto permitiría que la aviación militar rusa realice de precisión en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania sin el riesgo para los pilotos lo que indica las perspectivas de usar estatales armas y con las ventajas para la federación a los diferentes objetivos que han sido programados estas imágenes mucha atención amigos de Noticias Internacionales Mundo y de Noticias de Última Hora se trata del tren del fin del mundo de Rusia que es un tren acorazado que Rusia ha fabricado que es blindado para ir a la zona de que ya están bajo control de la federación y prestar guardia a estas zonas este tren blindado mega megacorazado es una de las más poderosas que tiene Rusia con el que prácticamente solidifica su presencia en las zonas que ha anexionado y que ha liberado dicen los canales militares este tren militar no solamente hace presencia en el Donbass sino que también va a Gerson y hace su patrullaje por Saporilla y este tren, este acorazado ha sido catalogado por varios expertos militares como algo fuera de serie y se los contamos porque dentro de toda esta información encontramos que en este blindado hay ametralladoras, cañón antiaéreo, tanques, instalación para tanques de guerra. También allí tienen lo que es todo un sistema de electrónica de última tecnología y viene con cuartel general por dentro. Además, posee un hospital de último nivel. Por dentro tiene sistemas de comunicación y ETC. O sea, tiene una gran cantidad de cosas. Muchas cosas más que nos dejaría con la boca abierta. Y según expertos, esto no tiene homólogo en el mundo. Es como decir que es un buque pero terrestre funcionando las 24 horas 7 vigilando las zonas capturadas y apoyando a las tropas en tierra en, eh, de Rusia que luchan por preservar las zonas anexionadas muchísima atención esta información aunque no está eh, revelada por parte del de gobierno de la federación estamos hablando que Kazajistán ustedes saben que pues tiene adeptos a el Kremlin pero está por confirmar esta información que tiene el diario Avia.pro que se habla que Kazajistán, el país de Kazajistán, habría expropiado, digámoslo así, aquí dice Avia.pro arresto, pero no. es Podría haber expropiado la propiedad de Roscosmos que se habla que tiene un valor de 2 mil millones de rublos y estamos hablando que esta propiedad está ubicada en Baikonur, la propiedad de Roscosmos que habría sido expropiada ...temporalmente por una cantidad que hasta el momento, bueno, no ha revelado todavía el gobierno de Kazajistán. Por el momento se sabe que a Roscosmos le enviaron un aviso de inicio de procedimientos de ejecución y adopción... ...de medidas de ejecución contra el JSC, el Center for the Operation of Ground Space, que es, eh, eh, bueno... Una instalación perteneciente al, a esta entidad del gobierno ruso. Estamos hablando de Roscosmos. Y bueno, y también tiene, pues, digámoslo así, una especie de sociedad conjunta con la empresa kazajo-rusa Baiterek. La sociedad aproximadamente tiene un costo de 684 mil millones de rublos. Como lo decimos, Roscosmos aún no se ha pronunciado sobre la incautación o expropiación de esta propiedad subsidiaria, sin embargo según una serie de datos, en caso de negarse a pagar la deuda que tiene con esta empresa, Roscosmos, le podrían prohibir operar el cosmodromo allí en Baikonur según los medios de comunicación allí en Kazajistán, el jefe de Centro de Operaciones e Infraestructura Espacial basada en Tierra, estamos hablando de Tesenki tendría prohibido abandonar el territorio del país, sin embargo se desconoce cómo exactamente es la deuda que surgió ante las autoridades de Kazajistán. Se sabe que a pesar de la incautación de este bien se ha producido hace unas horas el lanzamiento de un vehículo de lanzamiento Proton M desde el cosmódromo de Baikonur, aunque expertos pronostican que la situación actual podría tener un impacto negativo a través de los próximos lanzamientos. En las últimas horas, muchísima atención, se estaba esperando esta información y es que el Pentágono ha anunciado el mayor presupuesto de la historia ante China y Rusia. Eh, se sabe en las últimas horas que el Departamento de la Defensa develó el plan del presupuesto para el año fiscal 2024 que contará con un presupuesto de 842 mil millones rompiendo así un mismo récord para la cartera de la defensa. El presupuesto anual del Pentágono podría incluir intención de futuros. Bélicos bajo la doctrina de las ganancias para el complejo militar e industrial, pero no para la sociedad. En ese contexto, la subsecretaria del Departamento de la Defensa del tágono Ketel Kicks, consideró como crucial el presupuesto para crear una combinación adecuada de capacidades, ya sea para hacer frente al desafío de China o a la grave amenaza de la agresión rusa en Europa o disuadir las amenazas de Irán, Corea del Norte y las organizaciones terroristas mundiales. Declaró de hecho la cifra es de 842 mil millones de dólares anunciada el lunes y ha superado el presupuesto del 2023 con un crecimiento del 3,2% incluido 145 mil millones de dólares para investigación, desarrollo, pruebas y evaluación para la compra de por 170 mil millones. Además, incluye una inversión de 61 mil 100 millones de dólares para fortalecer el armamento aéreo letal 48.100 millones de dólares para la construcción naval, otros 37.700 millones de dólares para modernizar su arsenal nuclear y 33.000 millones de dólares en capacidades espaciales vitales. Esta información dice que el presidente impulsa el presupuesto militar más grande de la historia para disuadir a China-Rusia, y a los ricos y construir una mejor nación, algo que ha sido refutado por los integrantes del Congreso Republicano y esto a fin de enfrentarse también a Rusia. El presupuesto contempla una inversión de 3.600 millones de dólares en la disuasión de Europa, además de 300 millones de dólares en apoyo a Ucrania. En un contrapeso a China en el Pacífico, una inversión de 9.100 millones de dólares se dedica a la iniciativa de la disuasión del Pacífico del Pentágono con el objetivo de reforzar la presencia norteamericana en dicha región, se designa la construcción de bases aéreas, el desarrollo de una nueva arquitectura de alerta y seguimiento de misiles, además un intercambio multinacional de información e información además se habla de 146.000 mil millones de dólares que destinarán para la preparación de las Fuerzas Conjuntas, 5,2 en la nómina de los militares y el personal civil del departamento, además el aumento en más de dos décadas y cuatro décadas respectivamente. El presupuesto militar para el 2024 es más de lo que se gastó en el momento álgido de las guerras de Corea o Vietnam y 100 mil millones de dólares más de lo que se gastó en el momento más álgido entre la guerra durante el gobierno de Ronald Reagan. Vamos cerca al monto presupuestado en defensa para el 2024 y supera el anterior que es de 26 mil millones de dólares y el de 2022 en casi 100 mil millones de dólares. Vamos a avanzar con más información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchísima atención a esta noticia y eso que estamos en Gracia ¿no? En Alemania, muchísima atención le costó el puesto a un general que cuestionó la estrategia militar ucraniana. La información que les tengo es la siguiente, amigos. En Alemania, el jefe de la Bundeswehr fue destituido con un escándalo tras declaraciones que entregó sobre Rusia. El jefe de la Bundeswehr fue despedido por declaraciones que dio respecto a la estrategia militar ucraniana. El ministro de la defensa alemán Boris Pistorius decidió destituir al jefe de las Fuerzas Armadas, Everán Sor, tras sus palabras sobre la actuación del ejército ruso. En y un análisis de las posibles actuaciones de Rusia en un futuro próximo. Al final resultó que las declaraciones de SOR fueron desagradables para el público y el propio ministro de Defensa alemán, por lo que este último decidió destituirlo de su cargo. Por el momento, se sabe que el motivo de la renuncia fueron declaraciones sobre las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania y el ejército ruso en el otoño pasado. El jefe de la Bundeswehr dijo que un mayor apoyo... No tiene ningún sentido ya que este último enfrentará una aplastante derrota. Sin embargo, obviamente no todos en Berlín estaban satisfechos con las declaraciones que dio en su momento. Al ministro de la Defensa alemán tampoco le gustó que Sord dijera que el ejército ruso podría abrir podría abrir un segundo frente en Moldavia cerca de Kaliningrado en la frontera con Finlandia o con Georgia. Sin embargo, ninguna de las predicciones se cumplió. Cabe señalar que el propio Everard Sor fue bastante neutral con respecto a Rusia y señaló repetidamente que la situación actual debería de examinarse cuidadosamente. Entonces, como lo saben, este general se habría mostrado escéptico al suministro de material pesado alemán a Kiev y en la forma en que lo estaban ejecutando y no le gustó al ministro de la defensa de Alemania Boris Pistorius eh, que ha nombrado recientemente al teniente general Kaster Bewer como nuevo inspector general de las fuerzas armadas de Alemania tras destituir en las últimas horas a su predecesor Everán Sor informaron este lunes medios locales sobre esta noticia bueno de otro lado muchísima atención amigos luego de todas las presiones recibidas por Occidente, a Xi Jinping sale a la luz la llegada del presidente de China, que, dice la Reuters, se verá en una próxima visita con su homólogo en Moscú, con Vladimir Putin, pese a todos los inconvenientes, a las sanciones que han aplicado desde el norte, ustedes se acuerdan del problema con el globo chino, el problema con los semiconductores, el problema con las sanciones a empresas de chips y la prohibición de material de última tecnología por parte de Taiwán a China. Pues bien, pese a todos este tipo de inconvenientes, tal parece que China le ha dicho no comeré cuento. Aún así, ha accedido, según las Reuters, a verse con Putin. Son fuertes aliados Rusia y China van a aceitar el plan para que el unilateralismo no lo derrumbe y algunos expertos afirman que la ida de Von der a Estados Unidos no es gratis y allí también estuvieron apretando tuercas Washington y la Unión Europea para arrancar con la presión sancionatoria para Xi Jinping con el fin de aislar China y de quitarla del mercado europeo y se cree que China ahora con la nueva reelección de Xi Jinping está mirando cuál es el próximo paso a seguir con la federación para afinar la postura en el tablero geopolítico mundial y no le va a parar bolas a lo que le diga Occidente, mucho menos desde Europa que ya saben que son los peones de Biden y porque detrás de Rusia y China lo que hay es mucho billete de por medio a través de sus pactos comerciales y militares considerado por muchos expertos como un revés para el inquilino de la Casa Blanca que quiere tratar de meter miedo a China y no puede. Ahora esto es un desafío para Washington. Se puede dar esto en las próximas horas, pero el Kremlin no se ha pronunciado más que el periódico Occidental Reuters y otros que han dicho que posiblemente también a través de la Avenida de Xi Jinping se podría dar un encuentro entre el mandatario chino y el mandatario ucraniano, cosa que todavía no está confirmado más que por algunos medios occidentales que lo han dado. A conocer bueno y vamos a cerrar esta noticia ustedes saben que en las últimas horas Reino Unido Estados Unidos y Australia acordaron la construcción de submarinos con el fin de contrarrestar entre comillas a China pues bien el plan de los submarinos nucleares de la alianza AUKUS para Australia le ha planteado muchas preguntas a Rusia vamos a ver por qué una cosa pues hay que ver las dos versiones, lo que está diciendo Occidente y también lo que piensa Rusia. Según TAS, el plan del submarino de la clase AUKUS o la construcción del SSN AUKUS, una versión modificada del de submarino de clase Astute del Reino Unido, se va a construir en Gran Bretaña a finales de la década del 2030. Y los planes para proporcionar este tipo de maquinaria, Hablamos de los submarinos de propulsión nuclear para Australia. Le han planteado muchas preguntas relacionadas con la no proliferación de armas nucleares, dijo el martes el portavoz del Kremlin, Límite Pescop. Los líderes de AUKUS, Australia, el Reino Unido y Estados Unidos, anunciaron un plan de tres fases para proporcionar a Canberra submarinos de propulsión armados, nucleares convencionales y tecnología para construirlos. Esto dijo... Desde la Federación Dimitri Peskov. En cualquier caso, esto genera muchas preguntas relacionadas con el tema de la no proliferación, por supuesto. Debe haber un grado adicional de transparencia. Aquí se deben de proporcionar respuestas para todas las preguntas que surjan, enfatizó el funcionario del Kremlin. Según el plan, el primer submarino de la clase AUKUS o SSN AUKUS es una versión modificada de la clase ASTUD del Reino Unido. Y se van a construir a finales de 2030. A su vez, se espera que Australia construya su primer barco SSN AUKUS a principios del 2040 sobre las bases de las tecnologías estadounidenses y británicas amigos hasta aquí la información Los invitamos a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas si son nuevos a suscribirse a nuestro canal activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto si creen que es relevante esta información nos ayudan con la manito arriba es importante para la cobertura del video un abrazo para todos nos escuchamos en el próximo Contenido